La... Ah. Se ve... Del 98, 99 salió la posibilidad de hacerlo y no veíamos la forma. ¿no? 20 años de adelante salió y está poca madre. O sea, es como sonarán estas canciones que siempre tocamos amplificadas a todo lo que da el volumen. Regresemos al, a lo básico. Estoy tocando. Siempre hay nervio de, de ver qué va a pasar y cómo vas a conectar con la gente, pero yo una vez que agarras, el instrumento... Va a estar Moni Mark, que es una persona con la que hemos trabajado muchísimo, el tecladista conocido de, de los Beastie Boys. Anita, ¿sí? Para que te una versión de Hit Me. Se pues agarró poca, mañalísimo. Vamos a invitar a Randy que toque la batería. Nos parece interesante que las nuevas generaciones escuchan a Molotov y, y muchas de las canciones más viejas creen que las compusimos hace poquito. Alguien se <tose> quedó traumado! No vas a seguir hasta que le salga. No, no, no. Ahora, güey, es que así acaba desconectes aparte del literal desconectar instrumentos es como puta, desconectate un poco, de tech baja, deja el phone, ¿sabes?